Señor Iglesias, ¿vos te en esta fosa un familiar? ¿Qué suposa, pero a un familiar como a vos, el inicio de estas exhumaciones? Buenas tardes, Vanessa, muchas gracias. Bueno, ha sido un día muy emocionante y también difícil Hoy han abierto una fosa en la que al parecer está el hermano de mi abuela. Es muy doloroso que mi abuela haya muerto ya y no haya podido estar aquí... ...y que no tuviera la oportunidad en vida de encontrar los restos de su hermano asesinado... ...y de, y de darles la sepultura digna que merecía... Esta no es una historia personal, esta es la historia de millares de españoles y todavía queda mucho por hacer y bueno pues para mí es muy emocionante estar ahora muy cerquita del muro donde fusilaron a mi, a mi tío abuelo y donde fusilaron a a, millores, a, millones de, a millares de personas que lucharon por una sociedad más justa y que defendieron la democracia. ¿Considera estas exhumaciones juntamente a la y pel Pelgobert de exhumar las restes de Franco en el 10 de Jun como a medidas suficientes para recuperar la memoria histórica del país? No son suficientes. Creo que nuestro país, por desgracia, vive muy distanciado en términos de estándares de memoria democrática respecto a otros países como Argentina, como Chile o como, o como países europeos. Y creo que hacen falta muchos más recursos. Creo que el gobierno no ha terminado de ser serio con, con la exhumación de Franco. Lo ha dejado para el próximo gobierno. Y yo creo que estas cosas había que haberlas hecho mucho antes. Pedro Sánchez me prometió que retiraría la medalla Billy el Niño a un torturador y no. ...no cumplió esa promesa... ...y creo que mucha gente sabe... ...en la comunidad valenciana... ...que unidas Podemos estar en el gobierno... ...o las políticas de memoria necesarias que hay que hacer... ...no se van a llevar a cabo... ...una democracia no se puede permitir la impunidad... ...nosotros cuando gobernemos vamos a impulsar... ...para que se tramite la extradición... ...solicitada por jueces argentinos... ...para que las familias tengan derecho a tutela judicial efectiva... ...en este país se cometieron crímenes... ...y las familias merecen la atención por parte de los tribunales... ...la memoria no es algo para mirar al pasado... ...es una manera de mirar con dignidad hacia el futuro digamos, haciendo que las nuevas generaciones sepan homenajear a los que lucharon por tener una sociedad más justa y una sociedad más democrática. Queda mucho por hacer, no bastan las buenas palabras, hacen falta garantías y compromisos y el nuestro es muy claro, cuando gobernemos algunas cosas van a cambiar y las familias de los represaliados y de los asesinados por la dictadura tendrán el reconocimiento y las garantías judiciales que merecen. Señor Iglesias, en de cambiar de asunto, porque vos en el último dies está de actualidad, pero una trama en la cual la denominada policía patriótica habría fabricado pruebas para perjudicar la segunda formación política. ¿Qué le sembra que los principales dirigentes políticos del país no se hayan sobre qué ha pasado también este asunto y sobre ello que según vos continua continúa pasando? Bueno, les retrata. Creo que es muy grave que los principales dirigentes políticos de este país no digan nada. Pero hay otra cosa todavía peor. La clave de esta trama era su pata mediática. Esta trama consistía en que policías corruptos sin orden judicial, presuntamente bajo órdenes del gobierno del Partido Popular, fabricaban noticias falsas, decían que nos financiaba Venezuela, que nos financiaba Irán, que teníamos cuentas en paraísos fiscales y esas mentiras fabricadas por policías corruptos abrieron los telediarios de toda España, abrieron portadas de periódicos. Ahora esos medios de comunicación tendrían la oportunidad de rectificar... Que esos medios de comunicación no rectifiquen, que las televisiones que mintieron para hacer daño a Podemos no rectifiquen, que los periódicos que utilizaron información falsa creada por policías corruptos no rectifiquen, creo que ponen entredicho la calidad democrática de nuestro país y creo que hay mucha gente que el próximo día 28 va a votar sabiendo que hay que limpiar las cloacas. Y limpiar las cloacas bueno pues implica acabar con esa trama policial y decir claramente y preguntarse quién ha abierto espacios mediáticos a Eduardo Inda, quién protege a Eduardo Inda, quién lo finanza, financia, como decía Ernesto Kaiser hace poco, se financiaba a través del Ministerio de Industria del Partido Popular, eso está poniendo en cuestión nuestra democracia y es algo más grave. Le ha pasado a nuestra formación política para evitar que gobernáramos, porque hay poderes económicos que quieren evitar que nosotros estemos en un gobierno para que paguen de una vez impuestos y para que se aprieten un poco más el cinturón y bueno, creo que es de las cosas más graves que ha ocurrido en España en los últimos tiempos. Después que a tornado de la seva baixa de paternidad. durante este temps podemos atravesar una crisis innegable, amb dimisios de diversos compañeros y unes enquestes que no son les millors en intenció de vot para a la segona formació. ¿Cómo ha afectado todo al seu partido a escala nacional y qué esperan la regional? Hay que decirlo abiertamente. Nosotros hemos dado una imagen pésima. Hemos parecido un partido más con luchas internas que respondían a peleas por sillones, por cargos y por visibilidad. Y creo que eso ha llenado de vergüenza a muchísima gente que nos ha apoyado. Yo he sentido vergüenza cuando mucha gente me ha preguntado qué tiene que hacer para ayudar a Podemos con microcréditos, porque nosotros no pedimos dinero a los bancos y me daba vergüenza la imagen que hemos dado. Bueno, creo que toca madurar. Y que a pesar de las dificultades que son muchas, en esta campaña electoral vamos a demostrar que podemos ganar, que estamos más cerca que nunca de formar parte de un gobierno, tanto en la comunidad valenciana como a nivel estatal. Señor Iglesias, ¿le agradaría que pueden formar a par de un gobierno Escarras a la comunidad valenciana y que no esté fuera del gobierno del Botánico, como en esta legislatura? ¿Li demanemos brevetat en esta respuesta? Muy breve, claro que sí. Podem va a formar parte del próximo gobierno, espero que Rubén Martínez Dalmau sea el próximo presidente de la Generalitat Valenciana y desde luego formaremos parte de un gobierno progresista, de un gobierno de izquierdas, que es una referencia para nosotros en el Estado. Don Pablo Iglesias, secretario general de Podem, muchas gracias por acompañarnos en Apun Noticias Místicas.